Amigos, vamos a la aventura. Vámonos a Guanajuato. Hay tantos lugares. Podemos hacer rappel o correr en cuatrimoto. O suspendernos en una hamaca a 30 metros de altura. ¡Wow! Hay tantas cosas que hacer en Guanajuato. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.